La cubana es nuestra y de Doraína y de los gatos y, de los, y de los perros. Pues nada, ya podemos empezar a trabajar. En la casa. Sí. Hay mucho trabajo. Pues sí. De momento, de momento la limpieza. Sí. De momento la limpieza de la finca. Sí, que... Que, no, que no va a ser que sean unos vídeos muy no, interesantes. No, es una selva de espinos y otras cosas que no sabemos. Fue complejo. Fue complejo hasta el final. Hasta el último segundo, es que hasta sí. el último segundo. Porque mira que empezamos a buscar en serio a partir de la segunda quincena de agosto. Sí. Aunque estábamos mirando antes, pero... Desde primavera. Desde primavera, porque de hecho la, fue como cosa en mayo, cuando fuimos mm. a, a mirar la primera propiedad, una finca, una casa. No muy lejos de donde estamos no, ahora. No, una finca solo, sí. Y Cinco. fue ese día, fue ese día el, la primera vez que vimos la cubana. Sí, yo la vi, a mí me conquistó ya desde el primer momento. Pero como tenía puesto el cartel de, de se vende con los datos de la inmobiliaria. Llamamos. No, y... no llamaste, lo buscaste en la página web. Ah, la busque, lo recuerdo perfectamente. La busqué en Idealista, probablemente. Y entonces vimos, vimos cuál era su precio y mm. ese precio estaba fuera de nuestro presupuesto. Sí. A ver, pero por mucho, estaba como 30.000 euros por encima de nuestro presupuesto. Sí. Con lo cual no mm. era una opción realista porque no tendríamos dinero para la reforma. Uh -huh. Y aunque vamos a intentar hacerlo muy económico y hacer nosotros mismos un porcentaje muy amplio de la, de la obra, a ver, tenemos que... Ahí las cosas cuestan dinero. El caso es que seguimos buscando y nos olvidamos un poco de, de la casa hasta que nos llegó un aviso por idealista de que la casa había bajado de precio. Entonces... ¿Y fue antes, fue antes o después de ver, de, después de ver ese, esa casa tan, tan guapa de, de, Salas? de Salas? La casa de Salas la vimos antes, pero eh, la vimos antes... Mmm antes de ver por dentro cómo estaba la cubana, que es el nombre de la casa Es decir, que, que nosotros, nosotros ya nos había llegado el aviso de que había bajado de sí. precio la cubana. Estábamos esperando para ver por dentro Cuando la cubana. Cuando fuimos a ver la de Salas, sí. porque si realmente una casa nos hizo dudar, fue, fue la de Salas. Sí. En, esa, en esa casa se, se gastó dinero sí. y se nota, sí. porque esos, esos sanitarios, esa grifería... Mm. Esas son cosas que mm. todo eso estaba muy viejo, muy estropeado. Pero como eran materiales de primerísima calidad, mm. pues eso lo desmontas, lo limpias y está como nuevo. Porque sí. a ver, es lo que tiene que utilizar materiales, materiales en buenos, bueno. materiales en bueno, que es una cosa. Pero bueno, de momento eh, hay que empezar limpiando la finca. Limpieza y tapar goteras. Tapar goteras. Eh, una fosa escéptica... Video, ese vídeo, a, si le, le, a ver si Juan se anima y... ¿Tapar las goteras? No, no, tan, alto, tan alto no es. Ah. A ver si Juan se anima y con el dron ah. me graba tapando las goteras. Ah, ah, ah, eso molaría. Eso estaría bien, porque mi dron está un mm. poco pachucho. Mm. Y no creo que yo... Bueno, igual si consigo una batería nueva lo podemos mm. volver a poner a funcionar y Miriam mm. desde abajo me graba a mí tapando goteras. Mm. Bueno, habría que verlo. Mm. Así que nada. Así que bueno, la primera parte de la de la casa, que es comprarla, ya está. Está completada, ¿no? Pero creo que tenemos posibilidades de hacer muchas cosas. Lo primero un invernadero. Sí. Un corral para los perros sí. y un invernadero, muy importante. Sí, no, el corral para los perros es importante por culpa de los gatos, porque tenemos ahora, no, no los conocéis todavía, pero tenemos a nuestro cargo Tenemos a Ela, que es nuestra, y dos perros que estamos cuidando, Luffy y Cooper Luffy es un galgo que tenemos en acogida eh, y... Desde hace una semana más o menos Y Cooper es el perro de una amiga nuestra que está de viaje Así que eso, corral Corral Invernadero Invernadero Bueno, vamos por la limpieza de finca, Lim... tapar... Goteras Tapar goteras Lim... Y Corral de perros Corral de perros ¿Fosa séptica? No, mi oficina. No. ¿Oficina? Internet. Pues ¿Internet? ¿Vamos a tener internet antes que baño? Sí. Eh, ¿Fosa séptica? ¿Aseo? Y sí. eh, aseo. No. Pues nada, ya está. Ya está, ya tenemos casa. ¿Tenemos casa? <risa> <risa>